Analicemos esta oración. Algún día te contaré la verdad del caso Gürtel. Primer paso, ¿se entiende la oración? ¿Sabéis lo que es el caso Gürtel? Fue un caso de corrupción que afectó a la política, se le puso el nombre de Gürtel porque Gürtel en alemán significa cinturón, correa, y uno de los implicados se, llamaba, se apellidaba Correa. En cualquier caso parece que esta oración está dicha por alguien que sabe la verdad de ese caso de corrupción. Sintácticamente, si la analizamos, el primer paso es buscar el sujeto. ¿Quién contará la verdad? Contaré yo. Es un sujeto omitido, que no aparece explícito en la oración. Por lo tanto, todo lo que no es sujeto es predicado. Sintagma verbal, predicado verbal. Busquemos el siguiente paso, el complemento directo. ¿Qué contaré? El núcleo, perdón, es el verbo, todo núcleo de predicado. Es el verbo contaré y el sintagma nominal, complemento directo, es con la verdad del caso Gürtel, es lo que contaré, la verdad del caso Gürtel. Donde verdad es el núcleo, la es un determinante y del caso Gürtel es un sintagma preposicional, complemento del nombre, de verdad. Donde del es el enlace y caso Gürtel es el término. Como tiene dos palabras, vamos a analizarlas, vamos a descomponerlas también. Un núcleo, caso ¿Y qué es Gürtel? Hemos dicho que es un nombre propio, es decir, un sustantivo. ¿Y qué son los sustantivos que acompañan a otro sustantivo? Funcionan como adjetivos, pero no son adjetivos, tampoco son complementos del nombre. ¿Cómo se llama a ese sustantivo? Aposición, sintagma nominal, aposición. Ya tenemos el complemento directo. El siguiente paso, si vamos paso a paso o piso a piso, es buscar el complemento indirecto. ¿A quién contaré la verdad? A ti. Te es un pronombre, por lo tanto el pronombre es la palabra que sustituye al nombre. Te, sintagma nominal, complemento indirecto. Y solo nos queda algún día, que es un sintagma nominal, porque día es el núcleo y es un sustantivo, sintagma nominal, complemento circunstancial de tiempo.